Hola, hola, bueno, esto es aquí se me comentando Un día más en la taberna Y hoy volvemos a nuestros maravillosos Domingos de Plot Bowl Vamos a jugar la continuación De la Copa Caos, vale La final era a A ida y vuelta, eran dos partidos El primer partido, bueno Hicimos literalmente papilla De Goblin, ganamos 3-0 Fue una locura de partido <coughs> Bueno, pasamos por encima Cosa mala entonces ahora es la vuelta. Eh, tenemos una o tuvimos una baja muy importante que fue uno de los de los matatrolls que murió en el partido. Descanse paz. Y nada, ellos bueno ellos tuvieron muchas más bajas, pero ahora veremos a ver qué tal la la vuelta. Deberíamos tener a ver ellos tienen mucha ventaja. Eh, no lo sé, creo que no Dios Soborno, el bombardero Fua, vale, han comprado 300.000 cosas, vale Y to todo esto es por los, por los lesionados, eh Porque tienen un montón de personajes lesionados Que no pueden usar este partido Y ya solo solo con eso tienen un montón de puntos de, de equipo menos, claro, y ganan incentivos. Entonces, bueno. El bombardero, jugador estrella, ya nos lo puso muy, muy, muy, muy difícil. En partidos anteriores. Hoy oh, jugamos fuera de casa. Vale, esto va a estar un poquito feo. Vale, este. Ha, hay que ir a por él. Pero a por él. Vale, y estos son nosotros. Venga. A ver qué tenemos. ¿Qué sale por ahí? Vale, tiene una tirada y nosotros perdemos una, vale, te vas a poner así, vale, aquí tenemos el, el nuevo, ok, vale, el bombardero ahí detrás, ok, venga, vale, oh, bueno el balón está perfecto, a ver qué tal, Dios Ahí va Bueno, está claro, ¿no? Madre mía, chico Empieza bien Espero que se levante y salga con ganas Porque si no, la tenemos clara Vale Ah, digo, no vas. A... Uy, se escapó. Guay, no tenemos nadie a mano. Puf. Dios. Menudo arranque de partido, señores. No, y la bomba, tú. Oh, dime que falla el pase y que te revientas. Pásate. Oh, bien, bien, bien, bien, autolesión Uno por otro, uno por otro Cráneo fracturado, pierde armadura Vale, claro Ahora el problema está en que no tenemos eh, gente con contacto Me voy a colar por aquí Y te voy a esclavar esto Sí, no, no, te voy a reventar Venga y tendrás que esquivar A win. Vale Nos hemos quedado un poquito aislados Quiero ir a buscar contacto No lo sé Es que avanzar mucho Me refiero Tirar para adelante Montar algún tipo de línea aquí Y que se me escape, me eso me va a matar Lo que sí que quiero es alejarme de aquí Un 50% del regate, venga oh, Me la voy a jugar Joder Vale, pues nada, él se va a venir por aquí Y aquí tenemos un boquete maravilloso Pero como aún está en el centro, pues mira si es que lo peor de todo es que nos hemos gastado en más segunda tirada en eso, pero bueno Nah, aquí me va a meter un placa y me lo va a tumbar. Uf, está complicado, está complicado. Qué mal hemos empezado tú. En serio, realmente estúpido salta, por favor. Fuck. Fuck Pua. Venga, mantente firme. Venga, está bien Uf, Vale, aquí en este ladito Pues vamos a bascular con todo el equipo Para allá Oh, dime que te Oh, Por favor, reviéntate con el fanático Tiene todas las papeletas Pero Salió mal y ya está no ha movido el fanático. Vale. Vale, nos levantamos. Es que acercarme aquí me mata. No, y si sí, placamos con este va a ser peor. Vale, vamos a levantarnos al menos con este. Vale, vamos a traernos a este corredor hasta aquí. Vale, vamos haciendo metros y basculamos de la defensa hacia ese costado Tú vente para acá también Vale, eso está bien Hay que jugarlo con calma, hay que jugarlo con calma Esto no podemos precipitarnos Regate, oh no Vale, ok, vamos a aplacar aquí entonces dos dados, esto está bien Para allá y yo te sigo, vale. Me parece correcto. Vale, vengo aquí. Te placo aquí. Vale. Vale. Mierda, ahí tiene esquivar. Vale, aquí. Y me quedo. Vale. Ahora te puedo placar aquí. Vale. Y tiene esquivar. Ah, bueno, tengo placaje. Muy bien. Vale, con este me voy a quedar. No voy a ir al trapo. ¡Bien! Un KO. Venga, bien, bien, bien, bien. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Vale, con estos voy a irme para acá. Para atrás. Vamos a ir sacando... Vamos a sacar metros, ¿no? O sea, vamos a quedarnos un poquito rezagados. Aquí. Vale, sí, aquí está bien. Para acabar de tapar... Me da rabia por el fanático porque seguramente Pues tenga alguna buena jugada O sea que consiga sacar algún placaje Este de momento lo voy a dejar ahí de tumbado Que no le pasa nada Que no le quiero dar juego al, al troll Por el momento ahora veremos cómo se mueve Él el fanático seguramente no lo vaya a mover Porque tiene el, el El balón Lo tiene al lado Entonces si le sale mal la tirada de movimiento Se va a ir muy muy muy muy a la Uf, Vale Tuvo suerte Vale. Ojo. Oh, qué bien. Venga de hombre. Vale. Bueno, está bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Enséñame. Hola. Oh, no. A ver, no se puede negar que está teniendo una suerte brutal. Venga, aguanta, campeón. Eso es. Vale. Oh. Oh, oh, oh, oh. Bueno, estás solo. Bueno. Vale, tengo que ir a placarle con este que tiene el placaje, porque si no está muy mal. Vale, bueno, está bien. A ver cómo podemos salir de allí, ¿eh? Uf, el bombardero, qué asco, tú. Venga, bueno, este... Vale, el matatrols este lo tenemos liberado. Eso está bien. Podemos hacerlo que vuelva al juego. Ok. ¿Quién tiene placaje? ¿Tú tienes...? No. Uy, tú tampoco. ¿Tú tienes placaje? Ah, sí. ah, todos los defensas tienen placaje uh, Maravilloso descubrimiento Vale A un dadito. Vale, vamos a ir aquí para apoyar Vale, ahora sí que son dos dados Vale, esto está bien Bien, venga Aquí y vamos a seguirlo, sí. ¡Toma ahí! ¿Dónde cayó? Oh, vale, bueno, está bien, está bien. Vale, con el corredor vamos a ponernos más aquí hacia la zona centro, cerca del balón. Vale, eso es, por acabar de bascular. ¿Quién es el que tiene agallas? De nuestros chicos. Este. Venga, Arriba. 67% de agallas. Vale, vamos a bascular con esta gente. Uy, a por ellos. Vale. Que me dan un poquito igual los, los goblins, la verdad. Vale, levántate. Aquí va a estar imposible. Sí, nada. Ah, ni de locos. Vale, no. Aquí vamos a tenerla por ellos... Y por aquí no me quiero jugar tantas esquivas. Vale, bueno, vamos a ponernos por aquí. Sí, y ya luego iremos para allá, no pasa nada. Vale, aquí, a, a, por, el, a, a por las agallas. ¡Bien! ¡Bien! Aquí, venga, bien alejado. Y nos quedamos. ¡Ay, duro en el pecho! Vale. Vale, vale, bueno, estamos bien estamos Es que jugarme para caja aquí es tontería Finalizar turno Vale, nos estábamos recuperando Poco a poco, poco a poco Vale Buah Buah Vale Bueno, tenemos un enano liberado, eso está bien Tenemos presión aquí. El balón no, no tiene una recogida fácil de balón y eso está bien. Eso está muy bien. Ah, bueno, escurridizo Vale, ahora, ¿te vas a mover más? Es buena pregunta. No. Vale, segunda tirada. ¡Bien! ¡No! Bueno, bueno, bueno, bueno. A ver, ha tenido un cambio de posesión. No es tan malo. No es tan tan malo Vale Arriba, chico Venga, con la defensa me apoyas Aquí Dos dados Venga, está bien Uf. Vale, y seguimos Mmm. Que si vengo con el matatrolls... Vale, no, vamos a venir a placar con el defensa Porque el defensa sí que tiene placaje Y así nos quitamos el escurridizo Vale, perfecto, está bien esto Y seguimos, sí ¡Toma ahí! ¿Dónde ha quedado el balón? Uf, digo no te puedo creer Vale Venga si se levanta y se intenta escapar, te lo hinchas. Ahora bien, una recepción aquí que nos cuesta un 33%. Y de milagro. Vale, aquí que me voy a ubicar. Vale, con este blitzer voy a venir hasta aquí, hasta este lado. Con este corredor voy a intentar meterme aquí en mitad... Bueno, en mitad de la melena, no, pero... Vamos a intentar coger una posición más decente Este partido, así es que los, los defensas son súper claros en este partido Vale, vamos a acabar de cerrar líneas aquí Este defensa lo voy a meter aquí en la zona centro Vale, aquí estamos bien, eso es Y ya está, este pobre chico, bueno, pues va a tener que, que pelearse aquí No, es que son tres dados rojos, todo es imposible Vale, fíjense el turno Vale, bien, alejado. Bien, ahí, ahí, alejadito. Uf, vale. Y no funcionó. Bravo. Vale, vale, nada, aquí ya estamos en, en buena posición Y al que sea lo pillamos y lo reventamos Nah, ignora el balón Uf Vale, venga, aguantamos Tengo, en serio, ahora tengo miedo de que se me muera la gente Pero muy, muy fuerte además Bien, ahí con el placaje, bravo Bravo, bravo, bravo, bravo. Uf, vale, perfecto. A ver, ahora, ensañamiento. Tú aquí. Sí. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué, qué, oh, es que es maravilloso que tengan placaje, tú. Toma ahí. El jugador estrella y al pozo. Bien, y encima aturdido. Vale, vamos a coger al chico nuevo. Aquí, vale, este está bien. Y lo empujamos para allá. Eh, ¿Tenemos placaje? No Vale, perfecto ¡Bien! ¡Yeah! ¡Bravo! Y se estrena con nosotros Muy bien, muy bien Hay que animar al chaval nuevo, coño Uy va Uy va, uy va, uy, va, uy, uy. Ahora, vale Digo... <ríe> De la emoción... He tocado que no era. Vale. Vamos a placar ahora aquí con esta defensa. Perfecto. A dos dados. ¡Oh! ¡Qué gusto tú! Venga. Ah, y sigue lo claro, claro. Toma ahí. Bien, otro lesionado. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Ya empieza la máquina ahí a carburar. Casi en mitad parte pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Vale, vamos a recoger el balón y nos vamos de aquí. Segunda tirada. Ay, ¿por qué no he podido hacer segunda tirada? Vale. Ah, no puedo hacer segunda tirada porque ya he usado manos seguras. 100%. Es eso. Vale. Vale. Uy. Alegra un poquito aquí el blitzer, eh. Solitario, bueno, está bien. Muy de poco. Nah, nada, nada. El Baron va a ser nuestro ese. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo, bravo! No, ya, bueno, además, ahora vamos a disfrutar aquí de. De los goblins, pero bueno Cosa mala, vale, vamos a acercarnos un poquito Con este, lo levantamos y lo Aproximamos aquí Vale, ok, vamos a apoyar aquí Sí, vamos a venir con este blitzer Venga Vale, vamos ahí Bien, aturdido Vale, y ahora, nada, es que recoger el balón y salir para allá Uy. Venga Vamos a darle calor, a ver si conseguimos que saque otra lesión Oh, qué bien, venga, tú puedes Yo confío Vamos, campeón Ah, bueno, está bien, está bien, está bien Vale, ahora sí. Recogemos el balón y nos vamos. ¡Bien! Yeah, ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Buen trabajo, Zarklon. Vale, ahora nada. Vale, vamos a... Uno... Oh, ah, vale, así están perfectos. Porque este lo empujo aquí y con este lo tiro para afuera. Vale, vamos a... Bueno, vamos a venir aquí a cerrar por lo que pueda pasar. Bueno, un poquito más, un poquito más. Porque con este corredor creo que llego directamente... Hacer la otra Uy, no, vale Vale, sí, bueno Y este blister lo voy a sacar de aquí Lo voy a meter aquí en medio Y ya está Hago el apoyo restante aquí Y listo Vale, perfecto Estamos genial Finalizamos turno El fanático se va a quedar ahí dando vueltas No, no va a salir de allí vale, vale, vale, vale Y tenemos touchdown ya Sí o sí O sea, con esta carrera llego Bien, nah, somos muy superiores a este equipo. Oh, sí, perfecto. Gracias por levantarte. Gracias por levantarte. ¡Ay! Oh, se cayó con la el por ellos. Solitario. ¡Oh! Y encima se queda cao. ¡Ostras! O sea, ya es tener mala suerte, eh. Nah, perfecto. Venga. A ver, tú, a tu casa. Vale. Sí, confirmamos. Qué lástima. Plaga. Porque no lo podemos sacar de empujar tú. Qué feo. Vale. Oh. Vale, yo tengo bloqueo el no. Vale, y se queda a cabo Buena, buena, buena, buena. Bravo. Vale, vamos a acercarnos. Vale, vamos a acercarnos aquí a la melee. Sí, y vamos a disfrutarla. Vale. Vale, y nosotros tenemos defensa. Vale, y te sigo. Toma ahí. Bien, otro caos. Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Escurridizo. Se si te ha valido de poco el chato. Venga. Un blitzer. 13, 16 13, 16 Vale, vamos a acercar este Y vamos a aplacar aquí Eso es Oh, qué bien Vale Y te lo mando para allá Y sigo Sí Y ahora lo recojo con este Vale Oh, tres dados Venga Oh, venga ya Vale, y lo voy a tirar para acá Y esto lo voy a dejar aquí Está lejos del fanático, sí Vale, seguimos Eso es Venga Vale, pues nada, con este acabamos. Sí, nada, vamos a por el Tastón. Uy, a por ello. Bueno, nos queda un turno. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí aparcadito. Y así aprovechamos que no se levanten ellos. Vale, vamos a acercarnos. Sí, sí, vamos a acercarnos aquí. Y contigo nos vamos a acercar hasta aquí. Hasta aquí, vale, hasta aquí mejor Porque placaré con este, me lo empujaré Para allá, vale Y está aquí dando vueltas, ok Vale, venga Nuestro turno 8 va a ser para disfrutarlo El suyo no mucho, pero bueno Supongo que lo intentará Oh, digo Trata de tirar una bola Aquí y me da algo, vale Vale, vale, vale, vale Esto está muy bien Me quedo Toma ahí Bien Ahí lesionado Bravo, chico Bravo, bravo, bravo Sin efecto a largo plazo Perfecto Vale, uh Ahí no llegamos Vale, vamos a placar aquí Vale Vale Oh Vale, aturdido Ok Vale Vale, te sigo No, no ha sido la mejor jugada Se podía haber jugado mejor Vale, bueno, está bien, está bien sí. y, y seguimos, sí Trocoto Vale, lástima Vale, no, ya no se puede tirar nada más. Vale, estupendo. Venga, adornate aquí en mitad del campo. Vale, bravo. Ahí. Bien, bien, bien. Bravo, tío, bravo. Venga. 0-1 nos ponemos ya. Esto es un 4-0. O bueno, un 0-4 en la eliminatoria. Estamos sacando lesiones, estamos sacando noqueos. Está muy, muy, muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, a ver, nosotros cómo vamos a estar. Vale, ellos tienen cuatro lesionados. Dos noqueados. ¿Quién se levanta? Ah, vale, se levanta los goblins y ya. Nosotros tenemos este noqueo que sigue igual. Vale, bueno, no importa. Se gestiona. Uy, qué ha pasado! Ah, vale, vale, vale. Las expulsiones del fanático. Vale, le va a dar el soborno. Va, venga ya, qué asco el árbitro tú. Hola, así vas a desplegar. Ah, vale. Vale, le daremos caña con los defensas, seguramente Las agallas me dan un poquito igual Vale, vamos a sacarlo así Vamos a sacar la, la línea ahí a tope Venga, patea, a ver dónde cae Oh, pues... Ay, no llega, qué lástima, vale Pero bueno, por lo menos atento al rebote Una casilla adyacente, oh Vale, vamos, vamos entrando en materia ya aquí. Oh, este, este, este, este, este. A estos tres los vamos a dejar, pero vamos. Muertos es poco. Vale, perfecto. Pues así, así cerramos. ¡Bien! Y la atrapa nada más caer. Perfecto. Ok, ahora. Primero este. Sí. Vale. Venga, donde tú quieras. Y te sigo. Avanzamos la línea. Dale, bravo ahí. Ahora la duda es, ¿con los matatrolls? Con el matatroll me queda un poco comprometido. No, pero está bien, está bien, está bien. Vale, aturdido, Bien. Uh. Vale Vale Fuera de lo que hemos sacado No está nada mal Vale, ¿hacia dónde vamos a tirar? Vale, vamos a rotar hacia este lado Sí, sí, sí, sí Vamos a rotar hacia este lado Hacemos con estos cuatro señores la caja ¿A dónde llega este? Uy, el hombrecillo este se va a quedar corto Vale, vamos a mover entonces a los defensas Este defensa, por ejemplo, lo voy a movilizar más para cesar la zona Vale, vamos a cerrar aquí la caja Vale Aquí Vale, vale, vamos a pasar este defensa Hacia esta zona de aquí Vale, aquí está bien, encima de este goblin, que no se nos escape Ok Vale, desde aquí voy a aplacar a esto Vale, perfecto uh, Vale, yo tengo bloqueo ¿no? ¡Cao! Bien, vale, maravilloso Maravilloso Vale, tenemos aquí... No, aquí no tenemos más movimiento. Vale. Y aquí lo vamos a colocar aquí. Vale, para acabar de cerrar. El fuego, al fin y al cabo, no pasa nada. O sea, si se nos escapa, pues bueno, se nos escapó. Dios, voy a llegar hasta aquí. En serio. Bueno, no sé haciendo qué movimientos. Vale, bueno finalizamos. No creo que se acabe de pegar toda la vuelta. Vale, perfecto. Es que no sé si se sale a cuenta a aguantar... Ojo. Estás, estás, muy mal, ¿eh? Pero muy mal. Vale, sí, vamos a disfrutar con el mata trolls. A ver a dónde vas, vale. Buah, venga ya. Vale, vamos a usar este de aquí. Venga, a tu casa Venga, colócate bien Me quedo Toma. Ah, bueno, lástima. Venga, no pasa nada Avanzamos con el balón Vale, aquí Que si giramos un poquito la caja Hacia el centro, pues que no pasa nada Vale, aquí Esto está bien Vale Y a tu casa que te vas Y me quedo ¡Toma ahí! ¡Bien! En un caos. Que bien, que bien, que bien, qué bien. Vale, pues nada, teniendo eso en un caos, vamos a A meter al corredor aquí. Y ya está, no nos preocupamos. Eh, vale, no, no podemos moverlo porque ya hemos pasado el turno. Nah, pero podemos venir aquí al apoyo. Tanto con este, aquí. Vale, perfecto. Como con el corredor aquí. Vale, maravilloso. Ahora bien. Vale, a ver qué tal sale esto. Perfecto, y tenemos placaje. A pase lateral y va donde le da la gana. Y me quedo. Toma ahí. Bien, otro cao Bravo. Estoy por rodear el fan, Bueno, no. Es que tiene que ser en nuestro turno. Vale, vamos a movernos para acá. Vale, esto está bien. Vale, y este que no se levante. Sí, sí, finalizamos turno. Y a ver a dónde va él. Uf, vale. Venga. Vale. Ok, ese fanático ya terminó. A ver, este goblin... Nah, y pasa turno. Madre mía, venga. Vamos a darle calorcito el bueno. ¿Este fanático tiene escurridizo? Escurridizo, sí. Es que a lo mejor... Vale, vamos a... Vale, aquí está bien. Bueno, no tanto. Oh, vale, bien ahí un golpeazo bueno aturdido está bien vale ok pues ahora vamos a coger vamos a rodear a este hombre vamos a rodear al fanático y vamos a hacerle un buen placaje como para dejarlo durmiendo unos cuantos días 33% de agallas confío repetimos esto es malísimo, tú Porque ni lo toca Vale, a ver cómo sale esto Vale, bueno, que se moverá donde él quiera Vale Oh, vale, vamos bloqueados O sea, ambos derribados y yo tengo bloqueo Vale, estamos bien, nada, pues vámonos. Perfecto Vale, vamos a dejar cerquita a esta gente Aquí, para luego ahora hacer el super placaje al fanático. Lo rodeamos entre todos. Vale, aquí está bien. Y ya está. Tampoco nos vamos a rayar. Sí, nada, sí, con dejar a la gente cerquita y ya está. Vale, finalizamos. Vale, estos son los problemillas Que podíamos tener ¡Fuck! No hacer nada mm. It me of the of and the great No No me los pates a no están en el no suelo Vale, bueno, estamos cerquita Ahora los rodeamos No te escapes Vale Venga Aprovecha, chico Vaya hombre y se alejó. Vale, pues nada, vamos a rodearlo y se va a enterar. Levantarse, sí. Este blitzer aquí, bien. Uy, no sé si va a llegar este defensa, eh. Uy, uh, justito. Vale, este defensa aquí, me parece correcto. Este blitzer... Vale, este defensa aquí, sí... Este blitzer aquí Vale Este defensa aquí Ah no, ¿quién tiene agallas? No Me he equivocado El de agallas era este Vale, no pasa nada Bueno, con toda la gente que hay aquí Mal no puede salir Venga, a dos dados, eh A dos dados nuestros Con todo lo que hay Venga, ahí Aquí mismo Aquí mismo. Ya, ya puede salir bien, eh. Toma ahí. Bueno, lo hemos dejado cao. Lo hemos dejado cao. Menos mal. Vale, nada, perfecto. Vale, vamos a acercarnos aquí. Y vamos a acercarnos aquí. Nah, touchdown ya. Da igual. Venga ahí. Otro touchdown de Zarklon. Dale, campeón. 0-2. Nah, estamos. O sea. Es que. En cuanto empezamos a sacar gente de, del campo, como los goblins no hayan tenido provecho. ¿Y cuántos no quedamos? Tres. ¿Quién se levanta? Vale, goblins y ya está. Como los. Los. Vale, ahora expulsado, el fanático. Nah, ya, es que ya está hecho. Como los goblins no saquen provecho muy al principio, no, no. Es que no tiene razón de ser. Vale, defendemos nosotros. Vale, damos y ya está Venga. Es eso, como no saquen ellos provecho De... Uh. Vale Bueno, un Blitz está bien, ¿eh? ¿Dónde? Vale, vamos a aprovechar Y vamos a tumbar este de aquí No, aquí tenemos más posibilidades Espérate, vamos a primero Acercarnos, nos acercamos aquí Aquí Vale, y vamos a bascular con aquellos Con el Blitz este Vale, vamos a colarnos por aquí Uy, a por ello Vale, vamos a dejarlo aquí entonces Vale Y con este corredor, por lo que sea Voy a bascularlo aquí hacia el centro para tener, para tener previsión de lo que puede pasar Vale, este lo vamos a meter aquí Vamos a aplacar aquí, sí Maravilloso. Vale, tú ponte donde quieras, te voy a seguir. Venga. Dale, a tu casa. Oh, puedo seguir moviéndome, ¿vale? Y este me lo voy a traer hacia esta zona de aquí. Vale, vamos a correr toda la banda. Eso es. Vale, perfecto. O sea, ya est estamos bien distribuidos. Toma. Uy. Bueno, ya tiene penalización por intentar recoger el balón porque está ahí el blitzer. Vale. Solidario, lol. Vale. Vale, vale, vale, vale. Perfecto. A puntito de caramelo se nos ha puesto esto. Vale. Maravilloso. Bueno, ves donde quieras. Vale, me quedo. Vale. Hola tierra. Es que tirarla por ello por probar el placaje Literalmente por probar el placaje No me sale a cuenta. Vale Vamos a aprovechar los otros que sí podemos lanzar Y ya está Vale, y seguimos, sí Ven ahí Un poquito de energía Venga, está bien, está bien Vale Oh Qué mala leche Vale, no pasa nada Ok, vale, nos vamos a acercar aquí. Vamos a aplacar aquí. Vale, ¿qué tenemos? Ah, oh, perfecto, maravilloso. Aquí. Y sí, lo seguimos. Toma ahí. Vale, nada. Camino al tasto. Ok, vale, ¿cómo nos vamos a colocar ahora? Con este aquí, con este aquí. A ver si lo podemos hacer enchufar para acá. Probablemente no, porque tiene lo de echar su... Vale, pues lo tomamos y listo Sí, nosotros tenemos bloqueo y el no Vale, está bien Ok Vale, pues nada, vamos a acercarnos aquí A la zona Vale, con este meteoros nos ubicamos por aquí Y nos vamos. 67%. Confiamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Madre mía! Zarlon se va! En un... Bueno, vamos a clavar otro 3-0. Nah, o sea. Literal, creo que. Teniendo en cuenta el partido del domingo pasado, es, con diferencia, la mayor sangría que hemos hecho en todo lo que va de, de temporada, ¿eh? Pero muy bárbaro. Vale, nada Bueno, sí, ponte donde quieras, no te preocupes A comer hierba Vale Vale, aquí lo voy a meter Y lo sigo, sí Vale, vamos a probar a placar con este Alguno debería ir bien, ¿no? Digo yo es que esto es una basura Porque tienen lo de echar su lado Vale, venga Venga y... Bueno, cao, está bien Vale, vale, vale, me gusta Venga, venga, está bien A ver, aquí qué tal Vale, voy a empujarlo para allá Y le doy, le cedo el placaje aquí Al nuestro matadrol que quiero que se también. A ver si podemos rascar la experiencia. Vale. Vale, bueno, vamos derribados Venga, está bien. Uy, uy, uy. Aquí tenemos uno que se ha levantado. Ah, por él. Vale, vamos a rimarlo. Con esto lo arrimamos aquí hacia afuera. Vale, perfecto. Aquí Y vamos a decir que no El Blitz no lo hemos gastado No, obvio Vale, perfecto Y empujamos Ahora sí Venga Y lo seguimos Sí, sí, sí, sí Venga Vale, ok Con este vamos a rotar para acá Vale Vale, sí, ya está. Venga, pues nada. No, no vamos a clavar el tasa aún. Vamos a correr las yardas y ya está. Y ahora, en el siguiente turno, por apurar, es que al fin y al cabo... Ya, o sea, tenemos este ahí bien para poder lesionarlo. Podemos, o sea, hay que arrascar puntos. Vale, escurridizo. Bueno, no pasa nada. No te vas a jugar otra, lo sé. Vale, muy bien. Venga, con empujarlo nos vale. Perfecto. Vale, y lo seguimos, sí. Venga, ahí. A darle amor. Dale. Dale. Dale. Vamos, campeón. Sácalo fuera. Nah, quédate ya está. Venga. Cao. Bueno. Lo normal. Vale, perfecto. A ver. Pues en verdad hubieran sido lesionados, eh. Porque como le salta el escurridizo. A mí me da igual. Que haga lo que quiera. Así te lo digo. Vale. Oh, qué bien. Vale, te sigo. Es que con lo del pase lateral... O sea, a nosotros nos viene fatal. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ubicar? Vale, aquí... Ah, no tenemos Blitz. Vale, primero aquí y luego... Uh... Uy, oh. Vale, pues nada, vamos a tirar con este matatrolls A pesar de que no es la mejor opción Vale, aquí Vale Nah, ahí tiene la esquiva y no está Nah, muy feo, quedó feo eso Vamos a patear aquí. Venga, yo confío. ¡Ay, que la buena cerveza! Vale, Bugman para tu cuerpo. No ha visto nada el árbitro. No ha visto nada el árbitro. Vale, estamos bien. Estamos Gucci. Vale, venga ahí. Vamos, tres puntos de experiencia más. Cero, tres. O sea. Da igual en su casa, en nuestra casa, literalmente. Hemos pasado por encima de este equipo, pero bueno. De, co cosa bárbara. ¿Quién se le manda? Uy, el troll. Venga, a ver si le podemos hacer pupa por ahí. Nuestro jugador se ha quedado noqueado. Y, pero bien, eh. Vale, nada, así estamos bien. Vale, todo en línea, perfecto. No, nah, literalmente el evento no le vale para nada Porque no se puede mover Oh, le salió bien el escurridizo Vale Oh, que vale, vale, perfecto No, ¿por qué haces eso? chico? muy mal Venga, aguanta ahí Venga, bravo, bravo Uff oh. Si este no tiene el echarse a un lado, lo reviento y eh, lo saco fuera. Bueno, es que prefiero echar al Blitz aquí. Es nuestro último turno. Vale, vale. Vamos a levantar este. No haremos el Blitz con el resto. Y además aquí lo podemos... Podemos movilizar y podemos hacer un montón de placas más. Vale, venga, a tu casa ¡Vamos! Nada, lástima tú Nada, vamos a quedarnos así, finalizamos el turno No hay nada más que hacer Se acabó O sea, ellos tienen el turno, pero ya me dirás para qué Es que en estas, cond en estas condiciones Yo literalmente tiro a la toalla y me rindo No, es que no puedes jugar este partido Así como estás, te sale a cuenta rendirte antes y ya, o sea, no, no tratar nada que que que está en parte de esta forma. Es que no puedes sacar ni placaje este tumbo. Nah, perfecto. Ah, campeones de la Copa Caos, venga, denos el trofeo. Señor organizador, denos el trofeo Vale Es que además ha sido un partido súper rápido Porque no había turnos que jugar 0-3 Vale, este es el del Pogo ¿Qué tal ha quedado la cosa? 5-2 Zarklon, 9 puntos ¿eh? Claro, yo creo que le han dado el... el... Ah, no A Hagan de Drain ¿Por qué se lo habrán dado? No me acuerdo. Bueno, alguna lesión habrá hecho, si no me equivoco. Bueno, ha sido buen partido. Ha sido buen partido. Hemos, estado, hemos jugado bien, sólidos, hemos sacado buenos placajes. Tu equipo acaba de ganar la competición en la Copa Caos Invierno. Ahora puedes montar una fiesta o unirte a una nueva competición en primavera. Vale, a ver, ¿qué vamos a encontrar en primavera? El Campeonato Primaveral de la NAF. Torneo de temporada organizado por la NAF en la que puede participar todos los equipos. Es un trampolín fantástico para quienes llegan a la cumbre. Sin condiciones de entrada, sin recompensa. Copa Franken. En qué todos los cadáveres se vuelven a alzar. Este antiguo adag adagio cobra todo su sentido con la Franken Copa, la cual permite a todos los participantes volver a la vida sin, más, sin la más femenina cicatriz y sin ningún recuerdo del partido. ¡Wow! Oh. La Copa Clasificatoria de la Blood Bowl. Durante la gran revisión de la NAF, la cuestión de Blood Bowl cobró relevancia. Sigue siendo el objetivo definitivo de todos los equipos dignos del nombre. Por tanto, se ha que se Harían unas eliminatorias abiertas para que todos pudieran tener la esperanza de conseguir el santo grial del deporte. Vale, los 16 primeros equipos reciben una entrada que les permite acceder a la competición de Blood Bowl. Vale, o sea, literalmente este es nuestro objetivo para clasificarnos para la Copa de, de Blood Bowl. La copa, bueno, la más legendaria sin duda de todo el mundo... Del, del antiguo mundo. Así que vamos a inscribir... Bueno, a ver si hay otras copas. El campeonato de la Ligo de la NAV. Copa brutal. Ah, no, esto es para verano ya. Y aquí está la Blood Bowl. Aquí está la Blood Bowl. Vale, pues vamos a coger... Los clasificatorios para la Blood Bowl. Y vamos a clasificarnos... Para ganar la Blood Bowl. Así que nos registramos en esta copa. Vale, está generando la IA. Entonces el resto, el resto de equipos que se, que se van a registrar... Vale. ¡Buff! ¡Buff! 1630, ¿eh? creo que es uno de los equipos más potentes que nos hemos encontrado hasta la fecha. 1610... Y todos los equipos son similares en puntuación. Bueno, claro, te lo hará para que sea equivalente. De hecho, hay equipos mejores, ¿eh? 1.650, 1.700. Vale. Vale, vale. O sea, aquí hay cacao. Vamos a por ello. alineación Vale. Vale, vamos a subir a Hagan. subida de nivel. Tira el lado. Vale. O general o fuerza. Vale, vamos a meterle placaje. Vamos a meterle placaje. O sea, esto es maravilloso. El hecho de que no puedan usar esquivar, si nos toca... Pero sin duda... Esto, esto es perfecto Vale Y ya está, no tenemos ninguna otra subida de nivel Ya tenemos cuatro jugadores a nivel 4 El resto, bueno, va un poquito por detrás Pero tampoco lo considero raro Vamos a poner un apotecario Porque ya, o sea, tenemos ahí 50.000 50 monedas de oro Vamos a gastarlo Porque esto es, pero bueno Necesario a más no poder Que se nos muera un jugador ahora es, bueno, in, in, inevitable O sea, te, si no tenemos el médico Ni siquiera lo podemos salvar Que es exactamente lo que nos pasó Y eso no lo puedes permitir Así que nada Eso sí todo Vamos a aparcarlo por aquí ya el, Esta jornada Y ya arrancamos el domingo que viene Con los clasificatorios de Blood Bowl Vamos a tener ocho jornadas por delante Si no me equivoco, agenda Sí, no, son ocho Vale, hola Es... Uh ¿Es Bracket? Ah, no. Ah, no. En, bueno, será un torneo suizo a lo mejor. Buah, la verdad. Formato de la ronda. Un partido sencillo. No lo sé cómo irá la clasificación. La verdad. Bueno, veremos. Nada, lo dicho. El próximo domingo nos vemos con el siguiente partido de Blood Bowl y nada, los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo y de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kevin como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, hacemos streaming todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media, estamos ahí charlando un ratito con vosotros y luego jugamos a lo que surja. También.